Sea usted bienvenido. Estos son los titulares. Tamaulipas se enfrenta a la ola de incendios forestales. Lista la famosa revocación de mandato. Guerra sucia sube de tono entre candidatos a la gubernatura. Atentado contra oficinas del alcalde Gatas fue un distractor asegura la fiscalía de Tamaulipas. Sea usted bienvenido. Buenos días para actualizar información sobre el incendio forestal en Gómez Farías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 usted bienvenido a esta hora estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital de tamaulipas ciudad victoria ya escuchó usted oiga la ola de incendios forestales que ha afectado severamente la zona centro de tamaulipas están fuera de control este es un reporte oficial de última hora que ha entregado la propia Coordinación de Protección Civil que se encuentra trabajando en este lugar de Gómez Farías, donde se ha dado a conocer que el incendio ha arrasado 1.500 hectáreas. Desde luego están trabajando ya cuatro helicópteros y todos los órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, para buscar menos afectaciones en la reserva de la biosfera del cielo. No nada más ahí ocurren estos incendios, hay otros también que se están registrando en Antiguo Morelos, situaciones que empiezan a complicarse por el tema, por el tema desde luego de la sequía que estamos enfrentando. Imágenes como estas han circulado y nos han hecho llegar a nuestra redacción en lugares como Antiguo Morelos. Esta es una fotografía que fue, pues digamos, imprimida de Congregación Fortines luego de que el fuego ha comenzado severamente a afectar esta región de Tamaulipas, sobre todo en Antiguo y Nuevo Morelos. Ha llegado hasta la zona serrana y se habla que los vientos que hace se están presentando en las últimas horas pues han amenazado con propagar más estos incendios que hoy se pueden decir están incontrolables de acuerdo a lo que han emitido algunas autoridades que están muy preocupadas. Piden también a la población, pues tener mucho cuidado si usted va a viajar en estos días a algún lugar turístico de Tamaulipas. No ha llovido, la sequía ha sido muy severa en toda la región de Tamaulipas y más allá también de Tamaulipas, por lo que están pidiendo las autoridades a que por favor eviten encender fogatas en cualquier lugar que usted vaya a pasar unas horas, algunos días, sobre todo en el área rural, en los centros turísticos de área rural. Una situación complicada que hoy están enfrentando las autoridades y que le están pidiendo desde luego a la ciudadanía que por favor colaboren con todos con todos y debemos de apoyar a nuestras autoridades luego de que también eh, pues formamos parte para evitar al máximo que esta situación sigan afectando otras regiones de Tamaulipas con motivo del periodo vacacional que prácticamente estamos ya en puerta. Ayudemos a las autoridades, tengamos cuidado también porque es una situación que nos compete a nosotros como ciudadano y no dejarle toda la tarea a las autoridades. Aquí en Victoria, todos los días de nueva cuenta el problema del agua potable. Hasta este momento, las autoridades municipales arrancan todos los días a las 5 de la mañana estas pipas que están en más de 74 colonias repartiendo el vital líquido. <música> Situación complicadísima la que estamos viviendo, así que más más extremar cuidado, sobre todo eh, no desperdiciar el vital líquido. La esperanza es que después de junio se presenten lluvias, aunque ojalá y fallen los pronósticos y en esta ocasión también eh, se puedan llegar las ansiadas lluvias. Le comento también oiga que están circulando estas imágenes donde se da a conocer el día cero que está más cerca. ...de lo que normalmente pensamos todos y cada uno de nosotros... ...se llama estrés hídrico... ...es cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible... ...en México hay 15 estados de la República que están a punto de quedarse sin agua potable... ...usted puede ver la imagen... ...estamos Tamaulipas y Nuevo León extremadamente alto... ...el color anaranjado es alto... ...el color amarillo representa medio alto... El color verde representa medio bajo y el color azul bajo. Es decir, las autoridades también están solicitando a la población a que por favor no desperdiciemos más agua, cuidémosla todo, pero todo lo que se pueda, porque estamos, le puedo decir así claramente, estamos, estamos en alerta por lo del agua potable. Vamos a otro tema, vamos al tema político. Bueno, pues arrancaron las campañas políticas, son seis días prácticamente del domingo a este jueves 7 de abril que estamos transmitiendo. La verdad es que sí ha estado interesante las campañas políticas de lo que han prometido y están prometiendo los candidatos. Nada nuevo, ¿eh? Te prometo más seguridad, te prometo más empleo, te prometo más educación, te prometo más salud. Lo hemos escuchado y prométeme... Y dime, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a solucionar el problema de la seguridad? ¿Cómo, cuándo, por qué? ¿Qué plan hay, ¿Qué proyecto hay? Preséntame tu plan de trabajo para saber si te voy a dar mi voto el 5 de junio. Te prometo una mejor educación. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Qué planes traes? En eso tenemos que estar enfocados los ciudadanos, pero no en esto, oiga, en la llamada guerra sucia, que si bien es cierto... No se da en los mítines, se está dando fuerte, contundente en las redes sociales. Este es un ejemplo de la guerra sucia que no debemos de aceptar. No, no de verlo. Porque ya saben que están muy sensibles. Chingón, con madre. Es pura mamada. Madre. Es pura mamada. Ya viene el cambio para el futuro mejor. Todos vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a hacer historia. Porque tú y yo, grupo, vamos a transformar a tu vida. Morena y sus políticos te engañan. No están velando por tu familia. Son parte del crimen organizado. Bueno. Esto es lo que está pasando en las redes sociales, son dos ejemplos de muchos que están circulando en este momento. ¿Qué diablo nos interesa a nosotros esta guerra sucia? ¿A dónde nos va a llevar todas estas cuestiones que están publicándose en los medios? Pues no, no los medios responsables están dando desde luego en las redes sociales. ¿A dónde diablos vamos a con este tema? Ahí circulan fotografías de que uno no tiene título que es pasante pero que el otro tiene dos títulos o tres y que es cardiólogo pues que no es cardiólogo ya están diciendo que es un simple cirujano y que el otro pues terminó su carrera pero pues no no no no obtuvo su cédula profesional son fotografías que se dan de los de los de los comités de campaña pues cómo qué vamos a ganar con esto nosotros los ciudadanos ahí está este otro ejemplo Ahí dice, pues digamos que, que no tiene título uno, que es pasante. Américo, pues que sí, que es médico, cardiólogo, tiene maestría en educación y desde luego la docencia y que el truco ni siquiera tiene cédula profesional. ¿Qué fregado nos interesa a nosotros eso? ¿Quién desde cuándo ha definido un título a una persona? ¿Cuándo? Díganme ustedes cuándo, cuándo un título define a una persona. ¡No! No tiene que ser estudiado, ha habido gente muy estudiada y han sido los más sinvergüenzas. En los poblados hay gente que no tiene estudio y han sido excelentes servidores públicos. Dejémonos de fregaderas con este tipo de cuestiones de guerra sucia que se está saturando las redes sociales. ¿Y sabe qué es lo que más comparte la gente? Exactamente esto. Esto es lo que comparte la gente, la guerra sucia, la del lodo, de que tu hijo cobra ya porque no es ni doctor, pero tiene una plaza ahí que cobra 50 mil pesos. Ah, pero tu hijo también tiene un programa y están dentro de los programas de apoyo para el campo. ¿Qué diablo nos deja a nosotros la guerra sucia? Y el llamado es para todos nosotros. Esto lo tenemos que hacer a un lado. Tenemos que ir a las propuestas. Tenemos que ir a lo que nos están diciendo los candidatos. No nada más que nos diga, hace rato lo repetí yo, no nada más de que te doy más seguridad, que te doy más empleo, que habrá más economía. No, señores, no, señoras, ¿cómo lo vas a hacer para solucionarnos todos estos problemas? Prometer es fácil, ya tengo más de 30 años de estar trabajando yo como periodista, como reportero. Son las mismas promesas que lo han hecho en los últimos cuatro, cinco gobernadores o seis, lo mismo. Y nosotros los, también los ciudadanos somos los mismos, pues sí, lo escuchamos, ah, mira, vino, que me llevaron, que fui, que no quería, que sí fui, no nos interesa la guerra sucia, nosotros los ciudadanos nos debe de interesar al máximo. ¿Qué propuestas trae el candidato en el moral, Que sean serias, que sean viables, que sean honestos, como decían los ciudadanos en la pasada edición, que salimos a la calle a preguntarle, que sean honestos, que nos hablen con la verdad, que no nos echen mentiras. Ese es el gran tema y es lo que tenemos que estar nosotros pendientes, los ciudadanos, el ciudadano común y corriente. Ellos van por nuestro también para manejar nuestro dinero, los impuestos. Ellos van a ser seis años el que gane, seis años como un jefe, como un rey. Van a estar ahí. No, no, necesitamos cambiar la percepción. Está bien, me gusta el candidato, no me gusta, porque sí. El día que lo vea, no basta con un saludo y con un abrazo y con una fotografía. Vamos a exigirles cómo van a solucionar miles de problemas que tenemos o al menos los principales que son donde deberíamos estar enfocados todos y cada uno de los ciudadanos y no estar ahí compartiendo en las redes sociales pues única y exclusivamente pues digamos el chisme el que qué le dijo y el que le dijo que tenía esto y que tenía un hermano y que un primo y que es una abuela de bandidos no caigamos en el juego de la guerra sucia para desviar los verdaderos propósitos de las campañas políticas de quienes serán los que nos van a gobernar durante los próximos seis años después de que acudamos a las urnas el próximo 5 de junio. Tengamos cuidado. Bueno, por cierto, hoy hay información hace un minuto allá en Reynosa, Tamaulipas, nos dicen que el candidato de la alianza juntos haremos eh, historia en una conferencia de prensa Américo Villarreal eh, Anaya Américo Villarreal reconoció en su campaña los logros, fíjense nada más del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en materia de seguridad pública, dijo que la actual administración combatió la inseguridad colocando a esta entidad en la media nacional en ese tema, eso es cierto, eh en una conferencia de prensa en Reynosa, Villarreal Anaya indicó que durante la administración del actual mandatario bajaron los índices delictivos de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Efectivamente, también hay que reconocer este tema y hay que decir lo que fue cierto, lo estamos pues lo estamos sintiendo, diga la verdad los tamaulipecos que sí se mejoró la seguridad pública y esto pues nadie, absolutamente nadie nos lo puede quitar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Pues ahí está, las declaraciones, envíe en voz del propio candidato. Qué bueno que lo reconozca, porque usted y yo lo, re, lo debemos de reconocer y ojalá que ese sea uno de los compromisos que sigamos preguntando quién nos va a resolver el tema de la seguridad. Lo he dicho en muchas ocasiones, si no hay seguridad, no tenemos nada, ¿eh? El que prometa seguridad y que presente un plan en verdad, créame, créame que debemos de pensarlo dos veces. Primero está la seguridad ante cualquier otra situación. La seguridad nos da inversión, nos da empleo, nos da economía, nos dan trabajos. Tengamos cuidado. Hay estados de la república que están padeciendo severamente. Si no, dense una vuelta a Zacatecas, a Durango, a Veracruz. Dense una vuelta a estos lugares y otros que hay para que vean cómo está la población sufriendo por el tema de la seguridad pública. Punto y aparte. Vamos al tema de Lalo Gatás, el alcalde de Ciudad Victoria. Recordemos que hace 72 horas aproximadamente, eh, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, porque, pues, eh, contra quien resulte, porque denunció haber sido víctima o que una de sus oficinas, que no es la Presidencia Municipal, pues fue prácticamente eh, baleada, que fue balaseada, eh, lo dio a conocer en, en, un, en un video el propio alcalde de Ciudad Victoria, abrieron una carpeta de investigación eh, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, y bueno, pues han determinado ya, después de esta denuncia que presentó el alcalde, pues que no hay no hay pruebas suficientes para determinar que la oficina que el alcalde tiene ubicada una de sus oficinas alternas en el barrio de la corona de los pajaritos eh, pues ahí precisamente dice la fiscalía que no hubo, que no hubo elementos eh, que sostengan la versión que presentó el alcalde en esta denuncia eh, de supuesto atentado que eh, sufrió una de sus oficinas. Dice la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas ha informado que una vez que se tuvo conocimiento a través de redes sociales y derivado de la denuncia interpuesta el pasado martes 5 de abril por el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gatás-Baez, por presuntos disparos de arma de fuego a sus oficinas situadas en el fraccionamiento Valle de Pajaritos, se inició una carpeta de investigación por lo que la policía, investigadora y peritos se trasladaron al lugar de los hechos para procesar el área, recabar evidencia y realizar estudios periciales de campo de acuerdo a los protocolos. De acuerdo, de acuerdo a las primeras investigaciones, se desprende que la hipótesis de una agresión directa es descartada toda vez que la escena fue modificada, Aplicándose pintura en paredes y objetos donde presuntamente hubo impactos de arma de fuego, advirtiendo que fueron realizados desde hace tiempo. Por cierto, fueron a las cámaras de seguridad también, y pues que no, en esa región, en ese lugar por ahí del Valle de Pajaritos, no se ha registrado ningún incidente relacionado. A una balacera. Vamos a esperar como quiera, pero bueno, son los primeros indicios, el tema pues sí debe de preocuparnos, no debería estarle pasando a ninguna autoridad, a ningún ciudadano, pero bueno, es lo que hoy acontece en este tema con el alcalde de la capital de Tamaulipas. Bueno, por último, antes de irnos, ¿ya ¿está usted listo? ¿Está lista usted para la revocación de mandato? Sí, es este domingo, dice el presidente, que no le han dado mucha publicidad. Pues fíjense que sí se le ha dado. La verdad es que la revocación de mandato, pues es una situación histórica la que vamos a tener, pues digamos, eh, los mexicanos, no nada más estamos hablando que es una situación eh, que, puede, que puede involucrar a los tamaulipecos, no, es una cuestión de acudir a, a, los, a, a las urnas que habrán de instalarse este próximo 10 de abril para la revocación de mandato. ¿Qué es la revocación de mandato? Es un derecho político por el medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le ha conferido a un gobernador o a un alcalde. Sin embargo, nuestra constitución política dice también el cargo de presidente de la república solo es renunciable por causas graves, que deberá ser calificada por el Congreso de la Unión en caso de muerte, destitución o renuncia, asume de manera inmediata y provisional el cargo el Secretario de Gobernación. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la misma Constitución? Pues que este asunto pues no va a servir de nada más que para los intereses del propio presidente de la república. No, no, no se engañemos. Este tema no traerá nada nuevo. Y le voy a citar algo bien importante, mire, lo vimos, lo escuchamos. Eh, un hijo le pregunta a la mamá que qué significa ese anuncio de revocación de mandato. Y el niño le pregunta para qué ir a votar el domingo. La mamá le dice, imagínate hijo, que tú y tus hermanos hacen una votación para que yo siga siendo su mamá. Si todos votan que sí, seguiré siendo su mamá. Si la mayoría vota que no, igual seguiré siendo su mamá. Esa es la revocación de mandato de este próximo domingo. Vaya usted o no vaya pues ya es de cada quien lo único que están lamentando al menos aquí en la capital y en varios municipios es que el domingo habrá ley seca y las temperaturas aquí arriba de los 40 grados fin de semana muy caluroso pero pues han cerrado ya la venta de bebidas refrescantes para el próximo domingo por el tema de la revocación de mandato, si voto usted a favor o si voto usted en contra no va a pasar absolutamente nada. El presidente va a continuar porque así lo determina la constitución política de nuestro país hasta que termine y que se vaya. Y nosotros ya nos vamos también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A nombre de José Francisco González Doria, mi compañero amigo también, y a la tecnología, Francisco Galindo, atrás de todo esto, Gerardo Tobar, y un servidor y amigo, Armando Galindo. Pásela bien. Excelente, excelente. El inicio del fin de semana, a partir del viernes, arrancan también las vacaciones para 16 mil burócratas. Pásela bien, nos vemos pronto.